Yo creo hoy en día que, que no puedes disociar lo que es la parte de negocio de las ventajas que te aporta la, la tecnología y en este sentido todo lo que tiene que ver con desarrollo de negocio, ámbitos de, de marketing, siempre explotas esa parte más, más tecnológica. mira en la parte de experiencia y tecnología yo creo que al final en las relaciones con, con los clientes eh, precisamente hay que trabajar esas experiencias. Eh, al final vendes en, en digital eh, y fomentas los temas de autogestión en la medida que tú seas capaz de construir experiencias que aporten a los clientes. Y, y esa venta o esa autogestión es la consecuencia final. ¿no? Eh, estas experiencias hoy en día, evidentemente tú puedes aplicar eh, técnicas de marketing digital, pero siempre se apalancan también sobre la parte de tecnología. Entonces sin estos habilitadores que suponen la tecnología es muy difícil construir esas experiencias o muy difícil gestionarlas. Esto es unir, digamos, la poesía y las matemáticas. Tú tienes, digamos, toda la poesía de, de la aproximación al cliente, las relaciones con el cliente, ese desarrollo de negocio, pero sin las matemáticas, sin los habilitadores que te hacen posible eh, construir esas experiencias, pues es difícil. Entonces, Unir esos dos mundos, cliente, tecnología, experiencias, tecnología, pues creemos que es una combinación pues, ganadora. ¿no? Y en ese sentido, pues, pues, pues ahí estamos, empujando para que, que eso pues, llegue a buen puerto. ¿no? Muchas veces perdemos las referencias de que todos los que estamos en, en una empresa realmente trabajamos para el cliente. El dicho de que el cliente nos paga las nóminas, eso, eso es así. Entonces, eh, de hecho, es la visión que tenemos en los canales digitales. Construir experiencias excelentes, que al final nos hagan pues, lo que comentaba antes, eh, favorecer, propiciar la consecución de los objetivos de negocio. Hoy en día creo que tenemos un reto importante a la hora de construir las experiencias, eh, que tiene que ser que estas experiencias realmente eh, las construyamos, pero de forma transparente a la tecnología. Es necesario utilizar la tecnología para construirlas, pero en lo que trasladamos al cliente esto tiene que ser transparente. Entonces ahí tenemos una ciencia y un arte que es hacer posible, eh, medir esas experiencias, eh, construir los KPIs, todas las métricas para ver si están funcionando y después, evidentemente, complementarlas con la propia opinión del cliente, que nos diga si esas experiencias le resultan positivas y le aportan. ¿no? Eh, pero lo cierto es eso, o sea, las experiencias hoy en día en los entornos digitales son fundamentales. Evidentemente la aproximación de marketing requiere conocimientos de negocio. Es una aproximación donde tú defines los casos de uso al final y le buscas la aplicación de, de negocio. Tienes unos, unas métricas, unos KPIs muy ligados a, a negocio, pero realmente el diferencial en obtener esos, esas métricas, esos resultados de negocio, eh, te lo da en gran medida la, la tecnología, los habilitadores. ¿no? Hoy en día cuando nos aproximamos al cliente pues a través del, del SEM o construimos el real-time marketing o incluso la publicidad programática, por debajo siempre hay tecnología procesos de transformación, de digitalización en la empresa, normalmente van asociados a procesos de eficiencia. Buscamos eficientar eh, la forma en que hacemos las cosas, buscamos al final eh, hacerlo de forma más eficiente, reducir presupuestos, reducir en ocasiones personas o transformar el papel de las personas, el rol de las personas en el día a día. Eh, pero lo que se refiere después a la aproximación al cliente, o sea, más bien la, la, capa, la capa externa de, de esos procesos, pues evidentemente también eh, son susceptibles de, de, de transformación. Entonces hay dos grandes tendencias en las empresas que tienen que ver con la digitalización de las relaciones a través de la atención del cliente, chatbots, etcétera, todo el mundo en el que ahora mismo la inteligencia artificial eh, tiene mucho que decir, y luego también, eh, de siempre, pues el, el marketing digital. ¿no? yo En lo que se refiere al marketing digital, eh, a mí me parece muy relevante que, eh, decir que, bajo mi punto de vista, marketing digital es siempre marketing, o sea, lo importante es el nombre y quizás no tanto el, el adjetivo. ¿no? Y en este sentido es cierto que el marketing digital tiene sus propias reglas de juego, pero lo importante es saber que estamos haciendo marketing. Entonces como todo proceso de, de transformación digital tenemos la parte de eficiencias y tenemos la parte de relación con el cliente ¿no? y ahí el marketing digital tiene un papel fundamental. Bueno, yo visualizo el Big Data quizás desde dos puntos de vista. Hay una aproximación muy tecnológica que yo creo que eh, como tecnología es, es una tecnología muy madura eh, estamos siempre pues, buscando nuevos perfiles que nos ayudan a que nos ayuden a, a desarrollar esa tecnología, arquitectos de datos, ingenieros de datos, y en ese plano eh, bueno, pues siempre es un reto la incorporación y la explotación de la tecnología y ver cómo la propia tecnología nos ayuda a los objetivos de negocio. Pero donde tenemos el mayor reto ahora mismo en, en, en Telefónica, yo creo que en todas las empresas, es en los niveles superiores de, de la pirámide del, del dato, es decir, en explotar esos datos, eh, en, en buscar realmente la contribución al negocio de todos esos datos. Eh, bajo mi punto de vista, los datos tienen sentido en la medida que aporten al, al negocio y ahí todos los roles de Data scientists, los propios eh, expertos en, en marketing digital que tienen que saber cómo esos datos los pueden eh, utilizar para sus objetivos de negocio. Pues ese yo creo que es el verdadero reto, no tanto en la parte tecnológica que también, sino explotar el, el valor de esos datos. ¿no? Yo cuando hice el doctorado pensaba que eh, la inteligencia artificial, las tecnologías asociadas a inteligencia artificial, Realmente eran tecnologías que en algún momento podían ser disruptivas. Esto no era así hace 20 años. Pero hoy en día, precisamente en el entorno de, de Big Data, eh, todas las técnicas de Machine Learning de Deep learning, nos ayudan a entender mejor los datos. A poder extraer eh, esa información que reside en esos datos, a correlarlos a poder generar modelos predictivos, no solamente explicar lo que ha pasado, sino también mirar hacia, hacia el futuro. Y, y ese es uno de los campos, por ejemplo, el Big Data, donde toda la inteligencia artificial tiene muchísimo, muchísimo recorrido. No solamente eh, en el ámbito del Big Data, sino también en, el, en la parte de marketing digital. Hoy en día, absolutamente, casi todas las disciplinas de marketing digital, que están basadas en datos, pueden ser susceptibles de beneficiarse también de la inteligencia artificial. ¿no? Yo creo que vivimos un momento en lo que se refiere a la inteligencia artificial, que más allá de que esté de moda, realmente creo que eh, está ayudando en algunos ámbitos concretos de, de las empresas a transformar la forma en la que, en la que estamos abordando los, los problemas. ¿no? Es cierto que eh, tú pones mayor foco en, en el análisis de los datos allí donde más directamente están relacionados con generar ingresos o con buscar eficiencias, pero allí donde hay datos hay información y donde hay información tú puedes aplicar estas técnicas de, de Big Data. Porque datos masivos, como, de, como te decía, pues eh, están dispersos a lo largo de todas las áreas de, de una compañía y por lo tanto todas ellas son susceptibles, bajo mi punto de vista, de, de beneficiarse de, de la utilización del Big Data.